O sea, esa es la realidad <risa> Estaban tan drogadas que flashearon que hacían todo eso y eran dos mierditas haciendo así en el lugar Hola, yo soy Valen Yo soy Sofía Hoy tenemos una reacción También muy pedida Como siempre Si no la pedís No la tenés Así que la pidieron un montón Que es la reacción A la pareja de Kate y Marine The Birds of Paradise Que es Aves del Paraíso Birds of Paradise Sí, Aves del Paraíso Aves del Paraíso Que es una película Que también está en Amazon Prime Ajá uh -huh. Que trata Como Amazon Prime? Mucho, bien, eh sí, sí. Que trata de Una escuela de danza internacional Que queda en París Y como Kate Que es de Nueva York Viene con una beca A estudiar Y comienza a competir empiezan todos a competir entre todas las personas que están ahí como el ámbito para... del ballet exacto muy competitivo todo como muy ahí pero antes suscríbete al canal prende la campanita por favor porque si no te están llegando las notificaciones es por eso también te puedes hacer miembra te puedes hacer miembro miembra miembre el contenido siempre va a ser gratuito pero ofrecemos tres tipos de membresías todos los bolsillos y para todas las personas tenemos diferentes gadgets y cositas que vamos poniendo en las membresías como reuniones en zoom con nosotras y y bueno, cositas. muchas cositas más que las puedes ver en el botón de abajo donde dice unirme en azul, ahí puedes apretar hacer clic y te fijas todas las membresías y todo lo que ofrece cada membresía. También puedes compartir y darle like y comentar. Sí, eso sería genial porque ayuda muchísimo también. Nos ayuda un montón. ¿Estás para arrancar? Yo quiero decirte algo. Sí, mi amor. Les voy a hacer un resumen porque yo vi un pedacito Apa. y voy a hacer esto. persona mejor que Felipe. Oh, esta chica es Kate. La neoyorquina que llega a París. Okay, y ahorita es nuestra reina Marie. Ah, Francie? no, no sé, no, no, ni Francesa. A ver, vamos a ver. Who are you? I'm Kate. Se conocen de esta manera. ¡Marie! ¡Santas Marie! Santas Marie. Hi. I'm the one from Virginia. Ah. la ¡Hey! ¡Ey! Dice que es de Virginia. Sí, la cagué, creo. No era neoyorquina. Sabes que estaba segura que era de New York. ¿Por qué? Eh. Bueno, porque nada, mucha data, bueno, perdón Es perdón, Virginia. Perdón, perdón, es de Virginia. Data, pero a veces no está chequeada del todo. Perdona a verás. la gente de Virginia por confundirnos. Sí, sí, sí. De New York. Por confundirnos. Sí. Oh, oh, yes. Quedó enmelecida, me parece a mí. No, para mí es como que también está un poco confundida porque están hablando de Oli y es como que me incómodo todo. ahora ¿Quién vas era Oli? Oli es el hermano de Marine que... Amor. Ya no está entre nosotros. Se fue. He was the dancer... hey. Él saltó de un bridge, ¿right? Uckward. Igual, miren cómo miran todos. Pero, amor, está hablando del hermano de ella. Está diciendo que se suicidó, básicamente. O sea. Bueno, pero mira las caras. se un montón para. Intense, intense. ¿Qué pasó? La intense. va a dar a palo. Le va a dar la tunda y la cunda. Le va a dar la tunda. What uh, the fuck did you say? You uh, didn't jump. Say so... sí, I know. I know. I, I read a post that jumped off a bridge. Santas cachetadas elípticas. Le dio, le dio tunda. vuelta a la cara de un tortazo. Le era tunda. Alta tunda, le Alta digo. tunda. Ah. Mi amor. Bueno, mi amor, que Empezamos decir? con sí, sino... una alta así tunda. Así se conocen, así se conocen, ¿me entendés? Continuada fue Y la agarró de los pelos Es tremendo O sea, lo bueno es que no pueden ir peor que acá Arrancan cagándose a trompadas Digo, lo peor ya pasó, ¿entendés? No así. puedo creer esto Empezaron a las bifeteadas Sí, mira mira mirá Esa toma Es muy buena Muy buena Ahora, ¿qué risa el conejito con el tutú? ¿Viste? El, el conejito y el tutú así ¿Viste? como moviéndose es como sí, divertido sí. Cachetazo no, tras cachetazo, Marine, muy bien Marine, golpeadora ahora. lee a Marine sí, Yo sí. la subo al, al, al sí, UFC sí, sí. y gana sí gana, gana sí, winner, sí, winner, winner del UFC No, tremenda la, ¿cómo se conoce? Yo sabes cómo me doy vuelta Ahí le hago Canesazo, canesazo en la nuca Te you dije, ¿Qué? qué buena bifecita que le dio No, no, si esto empieza así, tengo miedo. Increíble. Es ¡Miedo! Increíble. I know, I know. Absoluto. Porque estrés, ¿qué pasa ahora? Bueno, resulta que después de todo esto, en la próxima escena, Kate se va a dar cuenta que su compañera de habitación, su roommate, su, su compañera de, de cuarto... No me digas qué es. Va a ser la golpeadora. Bifecito, slap, Sí, es bifecito, slap. es bifecito. <risa> Creación o no. ¿Qué estás haciendo aquí? here? en No one said anything to me about a roommate. Well, this has been my room since I was eight. Durísimo. Bueno, comparten el cuarto. Es muy bueno. Eso, Eso está bien. siempre está muy bien. Look. Oh. Well, what are we supposed to do? Sabes qué me gusta? ¿Qué? Que hayan presentado dos bailarinas que se recagan a trompadas Porque eso está como muy solo puesto en los hombres, ¿viste? Y como, ¿viste que como que está esto de los hombres que se cagan a palo? Y después está todo bien y son todos amigos, pues se cagaron a palo Ok, a mí Acá igual... yo las veo como que, ya está, se recagaron a palo Y ahora están tranquilas. Está ya se sacaron todo lo que tenían encima Bueno, muy bien, me No opino igual <risa> opino, que, opino que mostrar violencia me parece No, terrible. bueno, pero me parece terrible la violencia Pero, pero era bueno. violencia con tutú No, no, igual es violencia, no deja de está ser violencia Está bien se soporta No, y bueno, claro ¿Cómo van a ser para estar juntos? Ah, vas a ver ahora ¿Qué really ¿Qué pasó? Eso te hago yo en el auto cuando no quiero hablar hago... Sí, sí, me sube el volumen de la música y se Es terrible la, la, la, la. Qué incómodo, mal. La, la, la, la, la. Aparte te venía de tan lejos, ¿no? Ay, tu familia lejos y... Vos y, sabes de eso. Y, sí, es horrible y te meten con una tipa que no te querés, es horrible. La, la, la, la, la. Yo le tiro un zapato. No, no, ya está la violencia. Ay, bueno, vida. pensé que Basta. teníamos que seguir en esa zona. No, tona. ya te, En esa zona. Ya, ya pasó, ya pasó. <risa> Ay, bueno, claro, le hace mal el pucho. Obviamente. Claro, ¿por qué le va a fumar adentro de la habitación? No se hace una bailarina, no debería estar fumando ahí adentro. You're right. <risa> Hubiera aprendió tres puchos. ¿Sí? No creo. Mm, la mato Yes. Okay. Isn't that against the rules? Yes. Mira que te el pucho cerca de la cara. Eh. Sí, es sí. El... Y, y vos sabes que hay violencia ahí. Do you always follow the rules? No. Mm. Prove it. Beso en la boca, le da. No grites, Mimi, la gente, Parle. la pobre gente, mi amor. Bueno, resulta que la próxima escena es una fiesta sí. donde van las dos, la llevan a Kate, a la nueva, sí. y a la entrada medio que le dan una cosita que bueno, se da a entender como que. ¿Qué es? Dan? No, se da a entender que es droga. Y ahora van a pasar todas las cosas que van a pasar. Okay. Pero lo interesante es que tipo, la tensión sexual. Ya flasheamos. Ya valores. estamos flasheando, estamos flasheando mal. Va. ¿Qué? Mira, la mirala cómo está. Está, la, tipo la dos la está, está tipo el 2 de oro. Está tipo el 2 de oro que me dieron, chavales. Ahora, yo ni en pedo me no, bien, meto nada no. con esta gente. No, no. Piedad, no me miedo, miedo a ver que me hagan algo, carajo. Ni en pedo me meto en nada no, punto, ni con esta gente, ni con la nadie. gente. Aparte, la seleo para cualquier lado. Mal. ¿Qué tipo de Mira esto. Igual que bien hechas las imágenes, ¿no? Tiene como una calidad de la cámara la luz. está puesta así como. Estas Me encanta. A ver. Que... ¿Son dos unicornios? Sí. <risa> <risa> ok, ¿cómo llegaron a estar vestidas no, no, es así? No pregunto mejor. Son aves, nena, no te das cuenta. Ah, bueno, ahora son aves, pero era la unicornio, boluda, déjame ver. De la película se llama, ¿cómo se llama? Unicornio salvaje. No. <risa> Unicornios bifecitos. Birds unicornio. of Paradise. Ok, Birds of Paradise. Claramente las máscaras es porque van a venir las dobles actrices hacer. Claro. Las bailarinas de verdad. ¿Vos creés que lo hicieron ellas? No. No, ok. Coméntanos abajo si alguien sabe si tuvieron dobles de baile. ¡Ay! Estoy flipada. ¡Ay! Aparte, con ese negros como que están en la sí, noche y amo todos los brillos que salen El Espacio, que para... Ay. ¿Ocho días para sacarte ese libre de la cabeza? No, es... todo ese brillo, ¿cuántos tuvieron para sacárselo? Jamás joderos. No sé. Uy. Tiene el mismo color de pelo Mal sé. Mirá los colores, tipo ¿Ves? La galaxia en el piso sí. De colores Un rainbow Amo, me encanta esta escena A ver, ¿a quién elegí? No sé, ya ni no sé, sé quién es quién No, no sabemos cuál es cuál ya hasta el turno O sea, esa es la realidad. Sí. Estaban tan drogadas que flashearon que hacían todo eso y eran dos mierditas haciendo así en el lugar. Exacto. Exacto. Amén. Qué triste estar Qué drogado triste. y autopercibido que estás increíble. Sí. Igual cuando estás borracho y estás hecho perche. dices sí, sí, soy sentí. genial bailando y sos un Eso es eso. Sí. Exacto. Por Dios mío. Mi amor, me ha eh. pasado, ¿no? Sí. Sí, yo sé. Patético, amo. Mi <risa> corazón no. así, que, así que acá conectan un poquito mejor, hacen mejor las cosas. Ni loca y sigue, Ya sigue, sabes. Sigue. Bueno, esto es, sigue. Es como el, el, el, entre esto sigue. Sigue, eh? nunca para. Sigue, nunca. sigue, nunca para. <risa> Más drogadas, o sea, obviamente drogadas, están. Es fine, fine, otra. ¿Vos harías eso? Por eso sí. lo pensás. Es su primer momento de confianza. ¿Confiará? Mira. Un bichito desconfiado. Mal. Es un perrito golpeado de la calle. Pobrecita, qué horror. Sí. La analogía, por favor. Sí. Sí. Ah. Y pararon juntas confío confío y pararon juntas confío Ahí va ¡Ah! ay bueno quiero ver cómo te sacas todo ese brillo quiero ver <risa> ya salió no ves Llega el momento en el cual Kate y Marine Finalmente, Marine se está pre preparando Para ir a un evento familiar Y se empiezan a conocer entre ellas Un poquito más y empiezan a hablar más en profundidad de su historia Bien. ¿Dónde eligió una mujer ¿eh? a ver siempre amo cómo intentas adivinar la pegaste en Flaviera pero no sabemos comenten no. acá hay una mujer sino una asistente de dirección de mujer embassy Party. that's cool I'd skip it but I have to go I'm the ambassador mm, la hija del embajador which ambassador the American ambassador your dad is the American ambassador to France mi mamá es la la mamá acabamos de buscar que fue dirigida por una mujer me cagaste mimi no ¿por qué nunca me dijiste esto? nunca salió necesito papeles, no ¿entendés? ¿qué haces tu papá? businessman debemos hablar sobre las expectativas de género ¿qué tipo de negocio? principalmente milks muy bueno lo que le dijo debemos hablar de sobre gender expectations de ¿Sí? género ¿sí? lo que le dice ¿por qué asumiste que mi... Why is that funny? Milks, macadamia. Ay, flirting. Están flirting. flirting. Soy coconut, almond, cashews. <laughs> Squeeze. A mí me divierten. Macadamia. Me o sea, hay que hay que intentar levantar diciendo esas cosas. Soja, castañas de cajú. Salvo que cada fruta que te imagines es, un, es una parte del cuerpo. Puede ser. Bullnuts. Your mom is the American ambassador and your dad is a nut milk tycoon. So <sighs> My dad pours concrete in Wakefield. What about claro, Tiene una beca, ¿eh? Your mom. It's just me and my dad. It's nothing. No. Will We help me with the buttons? Sure. Siempre hay una mano de más. Ma me encanta. <laughs> No, los nervios que tiene la mal, mal. suspira todo. What does this mean? Never mind. No, it it means. Yo tuve una situación así que decía, dije como lo que era el tatuaje o no me acuerdo si era otra persona, me pasó, en... me pasó esto. Quiero contarte que me pasó esto. Okay. Pero no en esa situación, no en esas. Mi amor, no te importa. estás embarrando mientras no importa, no pasan importa. los minutos. No Son feos. La francesa, por favor. Traducción abajo, por favor. me She was a dancer, actually. Oh. Yeah. Ella que tiene la foto. She died when I was little. She's beautiful. Yeah. Oh, I know. La refuses to talk about her. I think it Dejaron no hablar, sí, mal. como hija terrible. But when I quit basketball and started dancing, I could tell. It mm, me es como la mira, atenta. It's stupid, but um. When I dance, it feels like I can feel her. No, ahí sí, obvio, re. Sí, espero no cuando estás drogada y bailando porque es rarísimo. No, mi amor. No. Que bailaba Me así? tiras todo el todo este momento. A la dance, mierda. Para vos y para yo. Para, para vos y para yo. Y ahora, like, she's with me. Creo que la va a besar. Intuyo que la va no a besar. No sé. Algo No pasar. lo sé. Algo va a pasar. A ver. Mi sentido tortil está a toda flor. Me equivoqué. Muy <ríe> buen Sentido tortilla. Falle. Ahora lo que va a pasar es solo lo que vas a ver. Miremos. No, no, no. Dime. Miremos Miremos, okay, miremos, okay, miremos, okay, okay. miremos. I I know. O sea, Felipe, que es el chico con el que se estaba besando. Ay, gua. Mira, eh. Es unicornio. Ah, es como Felipe me dijo, ¿qué dijo Felipe? ¿Qué dijo? Básicamente estuvo con Felipe, Kate, ¿entendés? Que está con Marine. Se me pone la piel de pollo. Qué torta <laughs> que soy. De? Ay. No sabemos lo que va a pasar Puede ser esto una metáfora Bueno, puede ser una metáfora ¿Crees que va a ser realidad o crees que va a ser medio medio? Yo creo que va a ser una metáfora De trigo que estoy desbozando Y creo que la realidad es que ya están juntas Ahora a solas Ok Igual tipo A mí sí me están malando Esas dos cotorras Me dan miedo, mira eso Salgo corriendo Pero le sacas la más Felipe, lo que ¡Felipe, lotudo! Mm. ¡Qué fuerte! Lindo, lindo. Todo lindo lo que veo. Felipe, estás para una Manuela. No lo... Felipe hermano quédate con la otra linda Qué torta le, le dio calazo I don't like Felipe Pero para, no entiendo Felipe, ¿de quién es Felipe? Felipe en Se estaba besando con la otra, con la de la derecha con las dos. Felipe estuvo con las dos Pepe Ahí van las cosas. Felipe baila, baila, baila y, baila y baila y sigue bailando hasta salir por la puerta y salí Felipe y cierra la puerta cuando vayas. Cierra la puerta cuando salgas. <risa> seguí Felipe, seguí. Felipe pa doble, pa doble, pa regla. Yo te, te woow <risa> <Au revoir. risa> Pero qué fuegos estas bailarinas. Saber se oh. ¿Qué? Vas a ver. Se volvieron a drogar. Están en drogadas ¿No? Están endrogadas. Es toda una metáfora, por favor, mi amor. Están dale? en un capullito. <risa> no nos interesa, Felipe. ¡Felipe! Bueno, ¿sabes qué? Sigue esto. Esto sigue, pero lo vamos a dejar acá. Yo lo dejo acá. Dejémoslo acá donde Felipe. Felipe Padegla. Donde orwa. Felipe siguió girando. Felipe, gira, gira, gira, gira y sale de acá. por